Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy vamos a descubrir una nueva plataforma donde poder ganarnos la vida como creadores de contenido educativo gracias a microdonaciones recurrentes. Y es que a lo largo de todos los capítulos del podcast hemos visto diferentes maneras de monetizar nuestro contenido, ya sea desarrollando un curso y publicándolo en una plataforma de terceros o, como vimos en el anterior programa, ofreciéndolo a nuestros patrocinadores en YouTube. Os dejamos el enlace para que podáis conocerlo. Pues bien, hoy vamos a ver otro lugar donde ofrecer una formación informal, en pequeñas dosis periódicas para los mecenas y a través de contenido multimedia. Es decir, vamos a descubrir cómo ofrecer píldoras formativas o microlearning, como prefiráis llamarlo, a un público que recurrentemente aporte un pequeño pago. Si queréis saber más sobre el microaprendizaje, dadle un vistazo al capítulo donde hablamos de ello. Os dejamos también el enlace para que lo conozcáis de primera mano. Así que empecemos por conocer más de cerca esta plataforma llamada Patreon y cómo podemos utilizarla. ¿Por qué? ¿Qué es Patreon? Pues bien, es un espacio en donde artistas y creadores pueden ganarse la vida con su trabajo. Para ello, sus seguidores o fans para los perfiles más artísticos apoyan económicamente a los profesionales patrocinándolos recurrentemente. Originalmente está pensado para creadores de habla inglesa, pero su funcionamiento es bastante sencillo. Y aunque la interfaz del sitio esté en inglés, los contenidos no tienen por qué estarlo salvo que un día planteemos ampliar nuestro espectro del público y nos lancemos a traducirlo al mercado anglosajón. Patreon es una plataforma de crowdfunding, pero a diferencia de las tradicionales como Kickstarter o Berkami de origen español, no hay un proyecto puntual, sino que se repite periódicamente. Es decir, Podemos publicar novedades cada ciertos días o semanas con la intención de compartir nuevo contenido de valor a nuestros seguidores que mensualmente realizan una aportación económica. De esta manera, podemos plantear una estrategia donde ofrecer contenido premium a usuarios que por una cantidad pequeña de dinero accedan a él. Una de las cuestiones que queremos lograr con Patreon es la de la recurrencia de ingresos económicos mensuales que ya hemos tratado en anteriores capítulos. Por lo que no se trata de donaciones puntuales, no, no. Ya que al próximo mes el usuario dejaría de ver todo lo nuevo que vayamos aportando, que vayamos publicando. Hasta su propio cofundador, Jack Counter, es un creador de contenido multimedia, aunque su perfil está enfocado a la música. Pero aún con ello, cuenta con un perfil en Patreon donde tiene unos mil patrons, el nombre que reciben los patrocinadores aquí. ¿Y entonces cómo funciona todo esto? ¿Cómo podemos empezar y por dónde? Pues muy sencillo, el principio es básico, como hemos visto, ¿no? Alguien aporta periódicamente un valor que interesa a la comunidad y esta aporta un pago recurrente para seguir recibiéndolo. Está claro que hay que canalizar nuestros esfuerzos en derivar a nuestro público hacia Patreon, por lo que no esperemos conseguir seguidores de pago solamente con estar visibles en la plataforma. Recordemos que donde más se busca en Internet es en Google y luego en YouTube, por lo que más fácil será que nos localicen buscando por ahí que en Patreon. ¿Se entiende esto, no? Así que importante será contar al menos con una plataforma de blogging y unos canales sociales para darnos a conocer previamente y aprovecharnos del potencial de Patreon para hacer la gestión de nuestros seguidores premium. Podéis darle un vistazo al capítulo donde explicamos cómo podéis crear y alojar vuestra propia página web creada con WordPress. Os dejamos el enlace en las notas del programa, al igual del enlace de cómo podéis localizar a potenciales alumnos en redes sociales. Y dicho todo esto, aclarados los términos base, pasemos a ver cómo podemos comenzar, cómo podemos iniciar nuestra andadura en Patreon. Y lo primero es entrar, obviamente, en la plataforma para crear una cuenta. Os dejamos el enlace directo para este primer paso. Y tras un proceso de registro típico, pasaremos a configurar nuestro perfil. No queremos que vayáis a tener ningún problema a la hora de crear la cuenta de usuario. Es más, luego os enviarán un correo electrónico para que verifiquéis la cuenta. De ahí no hay que hacer nada más. A partir de aquí empezamos a configurar nuestro perfil, ¿de acuerdo? Iremos indicando cuestiones como el tipo de contenido que creamos, o si preferimos un pago mensual o por pieza creada. ¿Qué es esto de una pieza creada? Pues, por ejemplo, un curso entero. También nos recomiendan aportar un vídeo de presentación, algo que está muy bien para darnos a conocer ante los nuevos visitantes de nuestro perfil. Alternativamente, podríamos también publicar una fotografía, pero también nosotros os recomendamos la idea de un vídeo, aunque sea corto. Otro aspecto que tendremos que indicar son las metas que tenemos en mente. Por ejemplo... Si llegamos a 1000 euros mensuales, haremos una sesión virtual semanal de preguntas y respuestas de una hora de duración para todos los patrocinadores. Es un ejemplo, ¿no? Finalmente, tendremos que crear las recompensas que los patrons recibirán en virtud de lo que aporten. Es decir, podemos crear niveles con diferentes importes económicos e inclusive restringirlos a un número máximo de patrocinadores. Esto último es interesante por razones de escalabilidad, algo que vamos a ver en unos segundos. Pero primero vamos a ver un ejemplo hipotético de cómo podríamos plantear todo esto. Imaginémonos, nivel bronce, 5 euros al mes, acceso a una clase semanal, en vídeo, por supuesto, con recursos para descargar, para complementar nuestra formación. Un segundo nivel, nivel plata, 10 euros al mes, lo que incluye el anterior, pero con tutorías, y resolución de dudas mediante correo electrónico, algo más personal, con mayor soporte. Y un tercer nivel, nivel oro, 50 euros al mes, lo que incluyen los niveles anteriores que hemos comentado y adicionalmente dos horas de mentoría individualizada que podemos impartir por Skype o Hangouts, por ejemplo. Y está claro que esto que hemos comentado es un caso sencillo de lo que podríamos hipotéticamente ofrecer a nuestros patrons, a nuestros seguidores de Patreon. Si nos fijamos, el hecho de ofrecer dos horas de mentoría a cada alumno del nivel oro nos limita el tiempo disponible. ¿Mm? De ahí veníamos con el asunto de la escalabilidad. Por eso es tan importante fijar el número de patrocinadores en cada nivel. Así no vamos a estrangular nuestra disponibilidad futura. Importante también es mencionar que los contenidos premium se pueden publicar dentro de la plataforma y evitar utilizar una segunda adicional para tal cometido. Obviamente, utilizar un Skype o un Hangout es complemental. Pero bueno, en principio, Patreon nos puede ayudar mucho con la divulgación de los contenidos premium. Pasemos ahora a hablar sobre las comisiones, las tarifas, qué es la parte con la que se queda Patreon, qué parte nos queda a nosotros. Pues bien, como comentábamos antes, Patreon está orientada al mercado estadounidense, por lo que los pagos se realizan en dólares. Así que nuestras recompensas tendrán que estar publicadas bajo esta divisa. Afortunadamente, y hoy en día, hay un relativo emparejamiento con el euro. Por lo que podemos ajustar el importe en dólares para que no tengamos sorpresas al convertir la divisa a la nuestra. En caso de fluctuaciones del mercado, se comprende, ¿verdad? Y por la parte de las comisiones, Patreon gestiona tres tipos de tarifas. La tarifa de gestión, básicamente es la de estar, el coste que tenemos por estar en la plataforma. Hablamos de un 5% sobre los pagos que nuestros patrocinadores nos vayan realizando. Obviamente, si no tenemos ningún patrocinador, nadie va a cobrarnos nada. Una segunda tarifa, la de procesamiento de pagos. Cuando un patrón hace su pago a través de Stripe o PayPal, se genera un cargo y este se repercute en los creadores. Es un valor variable en virtud de la forma de pago y del número de patrocinadores. Solo se podrá conocer en nuestro panel de control de la plataforma, en Patreon. Pero no vayamos a esperarnos una cifra desmesurada, pero sí otro pequeño porcentaje a restar de nuestras ganancias brutas. Y finalmente tenemos la tarifa de pago, que es la derivada de mover nuestro saldo en la plataforma hasta nuestra cuenta de PayPal. Hablamos de unos 25 centavos de dólar. Dale un vistazo a las tarifas de Patreon, puede que cuando escuchéis este capítulo hayan cambiado porque tenemos constancia de que quieren hacerlo. Os vamos a dejar un enlace para que veáis la información actualizada. Seguimos, vamos a hablar ahora de los casos de éxito usando Patreon porque una de las categorías de esta plataforma es la de educación y causante de que viéramos en Patreon un lugar muy interesante donde poder enfocar nuestra estrategia como formadores virtuales. En ella podemos encontrar algunos buenos ejemplos de formadores que crean contenido de aprendizaje para sus patrocinadores, y vamos a ver un par de ellos en concreto de lo que podríamos llegar a conseguir. No obstante, pongamos pies sobre la tierra, hay que analizar siempre nuestra condición particular, es decir, la manera en que aportamos contenido de calidad, la periodicidad y cómo de generalista o específico sea lo que vayamos a impartir. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a empezar hablando de las lecciones de guitarra de Rob Swift. Cuenta con más de 3.500 patrons. Este profesor de música enseña a sus incondicionales a tocar el instrumento. Cuenta con cuatro niveles de recompensas o de suscripción, como prefiráis llamarlo. En ellos, en estos niveles, podemos encontrar que, por un dólar al mes, los mecenas pueden acceder a sus vídeos exclusivos, hojas de acordes y consultar sus dudas por mensaje. Y ya en los niveles superiores podemos acceder a cursos completos y muchos recursos interesantes para los estudiantes de guitarra. Además tiene varias metas económicas que ya ha ido alcanzando con las que consigue una remuneración mínima mensual para lograr así rentabilizar inversiones en crear contenido de mejor calidad. Es decir, lo que se consigue se reinvierte en ofrecer en un futuro mayor contenido y así atraer más interesados. Os dejamos el enlace del canal de Rob Swift en Patreon para que le deis un vistazo de primera mano. Y ahora nosotros vamos a continuar hablando de otro canal, el de enseñando a viajar en moto, algo que no tiene nada que ver ¿no? en principio con el mundo de las guitarras. Rider es el canal de Kevin Morris en Patreon donde nos prepara para disfrutar de un viaje en moto de la manera más segura. Cuenta ahora mismo con más de 2.300 patrons que disponen de diferentes niveles de suscripción para acceder a más contenidos premium. Desde 3 dólares al mes podemos conseguir aprender de sus vídeos de formación en la materia Participar en la comunidad privada y de su aplicación oficial para dispositivos móviles para Android y iOS. Es en el nivel más completo, el de 50 dólares al mes, donde disponemos de una atención más personal donde resolver nuestras dudas directas, además de contenido de más calidad y algunos beneficios adicionales. Fijémonos que, a diferencia del caso anterior, enseñando a tocar la guitarra, este canal persigue generar una comunidad comprometida con la seguridad vial, por lo que no hay tantas publicaciones premium dentro de Patreon, pero sí que hay mucho valor dentro de la propia app para móviles que se consigue convirtiéndose en patrocinador. Es decir, estamos ante un caso donde el plato fuerte no es lo que se publica en la plataforma, sino fuera de ella, en la aplicación, y desde Patreon se gestiona a los alumnos. Os dejamos también el acceso al canal de Mac en Patreon para que lo podáis conocer. Y bien, dicho todo esto, vamos a ver un resumen de lo que hemos aprendido hoy aquí en el podcast. Empezamos descubriendo qué es Patreon y para qué nos sirve como formadores. Continuamos hablando de su funcionamiento y planteamos un hipotético caso de estrategia de negocio con tres niveles, recordemos. También hemos hablado de las comisiones que tendremos que descontar de nuestros ingresos. Y finalmente hemos visto un par de casos de éxito que están funcionando muy bien y que esperamos que le deis un vistazo. ¿eh? Y con todo esto... Nos vamos despidiendo, llegamos al final del capítulo de hoy, con las primeras pinceladas aprendidas sobre un nuevo lugar en Internet en donde compartir nuestro contenido premium de una manera sostenible en el tiempo. Para el próximo programa hablaremos sobre la productividad y del principio de Pareto, la regla del 80-20. Veremos en qué nos beneficia a nosotros los formadores digitales. Ya veréis cómo es de mucha utilidad.